¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien. Y nada, hoy es jueves y tenemos nuevo juego en Epic Games. Esta vez es For The King. Este juego minimalista, muy colorista, repleto de combates por turnos al estilo medieval. A todos nos ha encantado. Lo tenéis disponible vuestro para siempre. Solo tenéis que entrar, registraros si no lo estáis, reclamar el juego... Y ahí lo tenéis. Así que nada, sed felices, cuidaros y no olvidéis olvidar la novena. ¡Chao, chao! ¡Vamos por The King!